Eh, lamentablemente el, la licencia que tenemos únicamente es para eh, 100 participantes entonces en la medida en la que vayan entrando eh, cuando llegue al tope pues los va a dejar sin entrar pero se está transmitiendo en vivo en la página de facebook del MOOC. Entonces, eso, eso nos va a ayudar bastante. Déjenme... Ver, okay. Puede comenzar entonces. Eh, hoy tenemos un invitado de lujo. Es Henry Castellón Morales. Él, eh, para leerles un poquito de su largo currículum, eh, él es máster en la materia. Trabajó por muchos años en las entrañas de la, del monstruo, digo yo, que es la DGI. Es el responsable de capacitación, era el responsable de las capacitaciones de toda la gente que nos supervisa, entonces eh, maneja muy bien la temática. Él tiene actualmente eh, un despacho de consultorías, auditorías, eh, entonces... Eh, tenemos a alguien que tiene bastante experiencia y nos va a ayudar en el tema de la declaración de IR anual. Quisimos hacer el conversatorio porque es más provechoso evacuar las dudas que se tienen, los problemas que se tienen en esta materia, a venirles a decir qué es lo que está en la ley. Entonces. Don R, se le silenció el, el micrófono. Uh, uh, uh, uh, uh. ¿Qué se me hizo? Doña Silva, estamos bien, verdad? Eh, okay, puede, puede iniciar eh. ¿Con Henry Castellón. Ok, muchísimas gracias. Eh, solo un favor, eh, ¿me pueden dar chance de poder grabar la pantalla? Sí, sí, claro. Dice que el. el... Solicite permiso al operador de la reunión para grabar, Dice. ¿De eh, dónde tengo que hacerlo? <risa> Yo Creo que me toca a mí en la pantallita y se va a desplegar. Sí, la, Leo, te de lo mandé al WhatsApp, mira aquí puedes entrar. No ha comenzado, todavía. es bueno porque es el cierre del IR no sé por dónde de todas maneras lo estoy grabando en la nube y después pues se, se lo pasamos a él Hola. bueno vamos a iniciar entonces eh, por favor a los que vayan entrando les vamos a eh, que silencien este, sus micrófonos para que sí. podamos eh, tener una buena eh, un, una buen, un buen audio bueno antes de iniciar pues agradecerle al movimiento por la eh, de unidad por la profesión contable al invitarme a este evento, un evento que es un esfuerzo eh, que se está realizando y ya como explicaba don Henry hay muchas situaciones que ocurren a la hora de la presentación de la declaración bloqueo, inconsistencia entonces de todos esos temas vamos a tratar acá vamos a, este es un conversatorio tributario, es para ustedes ya me han hecho llegar las consultas vamos a proceder entonces a, a darle contestación y si ustedes, eh, los que están ahí en el público, tienen alguna consulta o alguna duda, pues ahí me pueden escribir en el chat o también pueden, eh, además de escribirme en el chat, puede ser que si hay tiempito eh, lo pueden hacer eh, vía, en línea pues ahorita entonces para comenzar, vamos a a contestar la primera pregunta dice la primera pregunta eh, eh, cómo se determina el IR de una empresa sin fines de lucro que tiene como ingresos actividades comerciales para cumplir con su objetivo social eh, esta pregunta nos la hace don Henry y la contestación es la siguiente noten algo eh, las este tipo de, de empresas sin fines de lucro, que normalmente eh, las conocemos como ONGs, eh, son empresas de que son exentas por ley, de, de conformidad con el artículo 32 de la ley de concertación tributaria. Sin embargo, el artículo 33 expresa y es específico de que cuando este, este tipo de, de ONGs eh, perciban ingresos que entran en competencia con el mercado, ese ingreso va a estar grabado con IR. Entonces esta empresa va a tener dos tipos de ingresos. Un ingreso exento por sus actividades no lucrativas, pero van a tener otro ingreso grabado por sus actividades que sí están generando un lucro o haciendo competencia en el mercado. Entonces ya la ley establece un mecanismo de cómo hacerlo. Quiero, quiero ponerles acá en pantalla, solo déjenme buscarlo, denme un segundito. Quiero mostrarles qué es lo que dice la ley de concertación al respecto. Aquí está, voy a, voy a compartir pantalla para que todos lo logren, lo logren ver. acá. Entonces, ahí le estoy compartiendo el artículo 41. ¿Qué dice el artículo 41? Bueno, aquí está hablando sobre la deducción de costos y gastos. Dice que se van a realizar ajustes cuando correspondan. Dicen, miren, por ejemplo, numeral 1 Si el contribuyente realiza gastos que sirven a la vez para generar rentas grabadas, que dan derecho a la deducción y rentas no grabadas o exentas, que estén sujetas a retenciones definitivas, que no dan ese derecho, solamente podrán deducirse de su renta gravable la proporción de sus costos de gasto totales equivalente al porcentaje que y aquí hay una fórmula, miren, al porcentaje que resulte de dividir su renta gravable sobre su renta total. ¿Cómo determinamos nosotros la renta total? Bueno, es la suma de las rentas grabadas más las rentas exentas. Entonces, lo que va a deducirse es la parte, el porcentaje que corresponde a renta grabada salvo que puedan identificarse costos de gastos atribuibles a la renta grabada y no grabadas siempre y cuando se lleven separadamente los registros contables respectivos. Entonces, ahí ahí a la ley a nosotros nos, nos ofrece un procedimiento de, de cómo nosotros podemos podemos eh Determinar el IR. Obviamente, en este caso, el IR que pagaría esta empresa solamente sería por las rentas grabadas. Entonces, hay que hacer una proporción de costos y gastos eh, que se van a determinar sobre el porcentaje que resulte dividir las rentas grabadas sobre el total de ingresos percibidos. Ya les explicaba que esto, este último, el ingreso bruto es la suma de Renta grabada más renta exenta. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. Voy a leer rapidito acá el chat. A ver si hay algún, eh, algún mensaje. Ok, Bien, miren esta pregunta de Francisco. Dice, ¿un colegio privado de educación primaria? que está registrado como comerciante en el registro mercantil ¿qué impuestos debe pagar? Ok, estimado Francisco en el caso del, del colegio privado en el caso del colegio privado los colegios de primaria no están eh, contemplados dentro de las exenciones que aparecen en el, en el artículo 32 tampoco tienen una exención del IVA tampoco están exentos de aplicar retenciones. Entonces prácticamente eh, están sujetos a todos los impuestos. Es un colegio primario, educación colegio privado, educación primaria, entonces ahí sí. Dice acá don, don Juan, el CCPN es una organización no lucrativa, sin embargo lleva a cabo actividades que son competencia del Centro de Estudios Superiores Universidades. ¿Significa esto que existe una contingencia fiscal por ingresos obtenidos fuera de los ingresos aceptados mediante la ley creadora del organismo? Bueno, en el caso del Colegio de Contadores, pudiéramos decir de que es una organización que está clasificada como un centro de estudio superior. Eh, algo así, eh, bueno, y también dentro de, y, y goza, goza de la exención del IR. Entonces, en este caso, eh, si el colegio está realizando actividades que son de su propio giro, como por ejemplo la enseñanza, entonces ahí ese, ese tipo de ingreso quedaría, quedaría exento por ley. Francisco pregunta, miren qué interesante, miren qué interesante esta pregunta. Si pongo un anuncio en Facebook o Google, ¿le debo retener? Por supuesto que sí, mi estimado. Facebook y Google no, no son sujetos exentos del IR y por tal razón deber de retenerla ahora ojo con esto como Facebook y Google no están en Nicaragua eso quiere decir que son sujetos <coughs> son sujetos no domiciliados en el país y de acuerdo al artículo 53 numeral 3 de la ley de concertación debe aplicársele una retención por servicios de publicidad del 20% dice Erika y qué pasa con los ingresos exonerados Ojo con esto, un ingreso exento no es lo mismo que un ingreso exonerado. Tiene la misma eh, tiene la misma similitud porque al final y al cabo no van a pagar IR. Entonces, eh, ojo con esto, la, recuerden algo, la exención es por ley, mientras que la exoneración debe de darse por un acto administrativo, o sea, la DGI le debe decir a usted, señor contribuyente, usted está exonerado del IR, pero debe haber un, un certificado de crédito tributario o una constancia de exención del IR. Dice acá Daniel tercero, cuando una empresa le retiene más tierra a un trabajador, ¿qué hace? Ok, aquí estamos hablando de rentas del trabajo, vean esto, la ley de concertación tributaria establece tres tipos de renta, rentas del trabajo que la eh, devengan o la ganan los asalariados que trabajan para una empresa obtienen un patrón. Renta de actividades económicas que son las obtenidas por la venta o venta de bienes y prestación de servicios. Y las rentas de capital o ganancias y pérdidas de capital que son, este, son eh, provenientes de actividades que eh, por diversos tipos de actividades, pero principalmente por actividades que no son del giro de la empresa e ingresos que ya son considerados como rentas de capital o ganancias. Dice Armando Rivas, los ingresos de productos transformados por bolsa agropecuaria están sujetos a rendición definitiva para el IR anual. ¿Se deben incluir estos ingresos o excluirlos? Gracias. Bueno, mira, yo te recomendaría o sea, más que todo por una cuestión de eh, cómo decirte la palabra, de estética, por una cuestión de estética, yo te recomendaría que los, eh, eh, los declararas como ingresos no gravables porque si me estás hablando de, de ingresos provenientes de Bolsa Agropecuaria que no han superado los 40 millones de Córdoba, entonces eso está exento. Por tal razón, con la retención definitiva que se aplicó, se satisface la obligación tributaria del IR, por tal razón para efectos de renta de actividades económicas, no va a pagar. Entonces, ¿eh? se pudiera poner como ingreso no gravable. Entonces, ¿por qué por estética? Porque el ingreso no gravable más la renta bruta van a, van a coincidir con eh, tu estado de resultados. <coughs> Dice Israel Madrigal, buenas noches. Un consultor que esté inscrito como persona natural régimen general y tuvo ventas mayores a 500 mil cordobas anual este debe tributar en base al 30% si este no tiene gasto por el tipo de actividad económica debe declarar en base a sus ingresos brutos eh, mira noten, este, noten este, este caso, un consultor está en régimen general o sea está sujeto a todos los impuestos obligado a todos los impuestos y tuvo ventas a 500 mil cordobas en el año Debe tributar en base a, al 30%. Si este no tiene ingreso por el tipo de actividad económica, perdón, no tiene gasto por el tipo de actividad económica, debe declarar en base a sus ingresos brutos. Mira, si no tienes gasto, está raro, porque para generar un ingreso, <coughs> debes incurrir en gastos. ¿Ya? Pero si usted dice que no tuvo ningún gasto, entonces no va a tener deducciones eh, deducciones que aplicarse contra la renta bruta por ende esa renta bruta va a llegar a ser su renta neta y uh -huh. sí va a tributar el 30% porque es obvio que va a ser superior al 1. <coughs> por, ciento por pago mínimo definitivo entonces sí, mi estimado pero está raro eso porque todo ingreso eh, es ocasionado o, o todo ingreso es ocasionado por un costo Dice Amílcar, ¿qué pasa con los profesionales que prestan servicios profesionales? Nada, están sujetos a, a los impuestos, eh, sujetos a una retención del 10% si es persona natural. Entonces dice eh, Israel, es, es consultor. Correcto, así es. Raymond dice, <coughs> en una empresa que es ONG se realiza una venta de un activo fijo, el cual este ya está totalmente depreciado. Por lo tanto, esta venta viene a ser un ingreso. ¿Cuál sería la alícuota a aplicar en esta venta? Mira, las ONG no se dedican a vender activos. Entonces, para la ONG sería una ganancia de capital. Eso está sujeto a una retención definitiva del 15%. ¿Quién te la debe efectuar? El comprador. Ok, y si el comprador no la, no la hace, ¿me la puedo hacer yo? Sí, se, usted se puede autorretener el 15% como retención definitiva y el efecto va a ser de que esa renta de capital ya no va a volver a tributar. Además, por ende, cuando usted la declara en el IR anual, yeah. va a ser un eh, perdón, va a ser un ingreso nuevo. Ya vamos a terminar hoy. Okay, okay. Solo estamos armando. Hoy. De acuerdo. Okay. Dice bueno. Daniel, cuando contratamos a un influencer para hacer un anuncio de publicidad, ¿cuánto se le debe aplicar de impuesto? <coughs> Si este influencer está en Nicaragua es el 2% es un servicio en general. Si este influencer está en otro país, 20%. ¿Cuál sería la base legal de esta aplicación en esta venta? Eh, ah, ok. Base legal. Búsquese, estimado Raymond, el artículo eh, 87 numeral 2 de la ley de concertación. Búsquese también el artículo 81. Ahí hay una <coughs> eh, <tose> Perdón. Eh, ahí hay una parte que le menciona eh, sobre las ganancias de capital. <tose> Perdón. Sobre las ganancias de capital y está sujeta a la retención del 15. Óscar Mauricio dice los gastos de transporte o taxis que no están respaldados con soportes legales. <tose> en la declaración del IRA anual los clasificamos como gastos no deducibles. ¿Es así? ¿Es algún artículo de la ley? Bueno, vea. Si el gasto de transporte es un gasto que generó renta, usted puede soportarlo mediante recibos de gastos. Por ejemplo, un taxero me cobró 100 pesos. Bueno, eso debe estar respaldado por un recibo de gastos eh, para soportar ese gasto. Ese recibo de gasto usted lo puede dar a hacer en una imprenta autorizada por la DGI para hacer constancia que se gastó pero como el taxero no le va a dar un recibo entonces usted debe hacerlo bien esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita voy a seguir este, contestando eh, las preguntas dice Josué ¿Puede hacer un recibo de cada chica? perfectamente, perfectamente lo puede hacer bien, vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho de previo Dice por ahí, Porfirio, <ríe> si sí, sería conveniente que se enfoque sobre la conciliación fiscal, ¿qué egresos no son deducibles del IR? Ok, Porfirio, eh, te voy a poner en pantalla. Solo déjenme ver si por aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. El artículo 43 de la ley de concertación. Te voy a compartir. Eh, no sé, Porfirio, si estás por ahí. Está por ahí, porfirio, para, para poder este, enseñarte la pantalla. Bueno, entonces, de todas maneras, aquí les comparto. Aquí les comparto. El artículo 43 de la ley de concertación ahí establece cuáles van a ser los costos y gastos no deducibles. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos: costos y gastos que no se refieren al periodo fiscal. Si usted ahorita en la declaración del 2021 usted se quiere aplicar un gasto del 2022, eso no es deducible. Vamos a ver otro. <coughs> eh, noten esto, un clásico, un clásico. Los gastos de recreación, esparcimiento y similares que no estén considerados en la convención colectiva cuando estos no sean de acceso general a los trabajadores. Entonces, hay varias personas que me han hecho esta consulta sobre de que si existe un, un gasto que es de aplicación general para todos los, los empleados y no hay un, un convenio colectivo, pero hay una política, eh, entonces yo les digo esto, el gasto es deducible, pero yo les recomendaría que mejor hicieran un convenio colectivo en vez de tener una política. ¿Por qué? Porque un convenio colectivo tiene un mayor peso legal, un mayor peso legal que una política, y este convenio debe estar avalado por el mitra. Vamos a ver otro que sea este, el numeral 8. Miren, ojo con esto: gastos personales de sustento del contribuyente y de su familia, así como de socios, consultores, representantes o apoderados. Directivo o ejecutivo de persona jurídica Ojo con esto, muy recurrente. El impuesto sobre la renta es un gasto no deducible. El IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, sobre terrenos que no se exploten, no deducible. Los, noten esto. La DGIM hizo un ajuste. ¿Ese ajuste es deducible? No, no es deducible. Aquí está el número 11. Dice que los adultos tributarios de carácter fiscal. ¿sabes? O sea, los ajustes que se deje incluyendo los ajustes de links, ajustes Pero de La Habana, sí. ajustes municipales y las multas, sí. sí. no son deducibles. Ahí están los reparos, sí. vean. Si sí, no pues, claro, está, claro, está, está Por favor, este, haganme el favor y silencian ahí para que podamos escuchar bien ahí su, su micrófono, por favor. Ok. Entonces, acá, eh, bueno, les dejo el numeral 20. Cualquier otra erogación que no esté vinculada con obtención de renta grabable. Entonces, no me genera renta, es un gasto no deducible. Entonces, usted, señor contador, señor gerente, que nos está viendo ahorita, hágase esta pregunta antes de deducirse un gasto. ¿Este gasto contribuye a la generación de ingresos? Sí, ok. ¿Está soportado? Sí, ok. ¿Le apliqué retención? Sí, ok. Ese gasto es deducible. Así es de sencillo. Eh, vamos a seguir viendo las preguntas. Las preguntas que nos enviaron. Nos dice Helen. Una empresa nueva con seis meses de haber inscrito tiene plazos, perdón, tiene gastos operativos por alquiler y compra de papelería membretada. No tiene ingresos aún no tiene cuenta bancaria y quien esté realizando los pagos de los gastos operativos, uno de los socios de su de su efectivo personal, se debe presentar en la declaración anual esos gastos, aunque quien esté realizando el pago sea el socio y no tiene intenciones de hacer esos desembolsos como aportes ni de que la empresa se los regrese. Ok. Si las facturas, si las facturas están a nombre de esta empresa nueva, este gasto fue necesario para la generación de renta es deducible. Tiene que ver si también este aplicaron retención, porque hay una condición de que para que el gasto sea deducible, véase el artículo 43 de la ley de concertación, para que el gasto sea deducible, debe habersele aplicado una retención. Dice, eh, vamos a ver, dice aquí José Flores, dice José Flores. Si estás ahí, José Flores, un saludo para vos. La diferencia ventaja, desventaja y base legal. Un contribuyente bajo el régimen de anticipo y pago mínimo definitivo de IR. Las notificaciones realizadas por correo de la EGI están sustentadas en ley y reglamento. Ok, mira, José. No hay ninguna ventaja o desventaja entre anticipo IR y, y pago mínimo definitivo. Básicamente eh, en el anticipo es el 1%, el 1% sobre el ingreso en el caso del de anticipo IR y el anticipo PMD de igual manera es sobre el 1% del ingreso. Entonces, si hablamos de anticipos, la única ventaja que pudiera tener el anticipo IR es que cuando sea la declaración no te va a hacer un cálculo del PMD. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos anticipos que usted pagó durante el periodo van a ser anticipos acreditables directamente. Y en vez de generársele eh, un saldo a pagar, se le va a generar un saldo a favor. Ahora dice José, las notificaciones realizadas por correo de la EI están sustentadas en ley y reglamento. No, no. Miren, las notificaciones, véanse el artículo 84 del gobierno tributario. Las notificaciones que debe realizar la DGI deben ser notificaciones por escrito. Debes, debe recibirla el contribuyente. Pero si le dije a mí me manda una notificación por correo, eso no tiene validez legal. Así de sencillo. No tiene validez legal. Dice Norman Alexander Robleto. Norman, si estás por ahí, también te mando un saludo a vos. Mi estimadísimo hermano dice en el renglón de salarios a reportar se deben sumar los bonos y vacaciones pagados eh, eh, bueno sí sí sabes por qué porque forma parte de una renta del trabajo ya puedes clasificarlo perfectamente como, como, como gastos por sueldos o salarios perfectamente no hay ningún problema <coughs> porque realmente eh, forma está relacionado Direct, perdón, directamente con eh, el gasto salarial o sea para que se genere un pago de vacaciones o un pago de, de, de bonos debe existir un salario entonces sí, sí. entonces vamos a seguir viendo Él nos pregunta Javier Antonio ¿existe todavía evolución de IVA de parte de la EGI? a ver ¿cómo te explico? Sí, sí, porque la EGE actualmente está dando, está dando, como te dijera? Está devolviendo impuestos. Eh, pero, ¿cómo decirte? No es para todos, así es sencillo, no es para todos. Ok, ok. Me disculpa. Vamos a continuar. Dice, dice, perdónenme un segundo, para Ok, volví. Dice doña Mayra Flores, que nos está acompañando ahorita. Un saludo, doña Mayra. Un placer saludarla. Dice, problemática. Deje y bloquea sistema por cualquier cosa. ¿Qué recomienda? Ok. Yo recomiendo lo siguiente, vean. Hay que conocer el sistema. ¿Cómo funciona? Y esta es una parte que tal vez... Nosotros como contadores pudiéramos tener un poquitito de problemas porque nosotros no somos informáticos. Pero sí podemos llegar a entenderle. Sí podemos llegar a entenderle a, a, al sistema de la DGI. Podemos llegar a entenderle. Entonces, eh, hay que conocer el sistema, cómo opera, cómo funciona, cómo está, eh, cómo está el algoritmo, cómo está configurado ese sistema. No existe un manual. La DG actualmente no, no, no, no ha dado un manual para decirnos a los contribuyentes cuándo es que eh, la vez bloquea. No, no existe eso. Hay unos ocho consejos para la declaración del IR anual, pero va, vamos, a, vamos a opinar sobre eso. La mejor, eh, la mejo, el mejor consejo que yo les podría dar es que tienen que conocer el sistema. Tienen que conocer el sistema para... Para saber cuándo te va a bloquear. Y ahorita en, en, este, en este conversatorio del IR que estamos teniendo con el movimiento eh, por la unidad de la profesión contable, vamos a, a dar unos, unos consejos, unos tips para que no los bloqueen cuando vayan a presentar su declaración. Eh, ok, dice, dice, a ver, Luis Manuel Torres. Mucho gusto, Luis Manuel. Si estás por ahí, un saludo para, para vos también. Dice, ¿Por qué muchos contadores creen que el cierre fiscal es saldar cuentas del estado de resultados? A lo mejor es por la costumbre, Luis. A lo mejor es por la costumbre. Pero cierre fiscal no es saldar cuentas de del estado de resultados. No, nada que ver. Cierre fiscal viene relacionado con el cierre del periodo grabable para efectos de liquidar un tributo. Ok, vamos a seguir viendo. Dice eh, Paola Karina, consejos para la mejor detección del gasto no deducible. Mi consejo es, léase el artículo 43 del código, del, perdón, de la ley de concertación y hágase este autoexamen. ¿El gasto me genera renta? Sí, ok, vamos bien. ¿Le apliqué retención? Sí, ok, está bien. Entonces, ¿está soportado ese gasto? Sí, está soportado. Entonces, sí es deducible. Pero hay que hacer ese autoexamen a estos gastos. Nos dice Yuri Antonio, los gastos de la tarjeta de crédito por compras del gerente general, como por ejemplo hotel restaurantes, se les debe aplicar retención. Si el hotel o el restaurante no está exento de que le apliquen retenciones. Debe aplicarle retención. ¿Por qué? Porque vean, normalmente ese gasto es a cuenta de la empresa. Eh, comúnmente, eh, o de hecho debería ser así, la factura va a salir a nombre de la empresa. Entonces el responsable, los retenedores, la empresa, aunque sea el gerente que esté incurriendo en ese gasto. Ahora bien, la pregunta es, ¿será deducible ese gasto de hotel y restaurante? Bueno, hay que soportarlo bien. Dice eh, Norland, en relación a la declaración 2020, ¿cuál es la diferencia? Porque la habilitación tardía. A ver, ¿qué te digo? Eh, muchos dicen, mucho, bueno, hay rumores, muchos dicen que es porque la ley está esperando que los contribuyentes subieran eh, el inventario, pudiera hacer pero no creo, no creo. Bueno, sí, en parte creo, pero si hubiese sido así, eso quiere decir que el 31 de enero hubiese estado habilitada, pero la, la habilitaron hasta el 8 de febrero. Y no es correcto. Dice Sheila, Sheila, un gusto saludarte. Si estás por ahí, un saludo para vos. Dice: ¿Cuáles son, los mayores ¿cuáles son las mayores incidencias para hacer reparos fiscales? Muy buena tu pregunta, Sheila. Mira, primero mayores incidencias. Gastos no soportados. Uno. Segundo, gastos personales. Segundo. Tercero, gastos a los que no le aplicaron retención. Y número cuatro, ajustes arbitrarios. Así de sencillo. Dice aquí eh, Marta Lisset, ¿Cuáles son las novedades para declarar el IR anual? Ninguna, ninguna, no hay ninguna novedad. Creo que tu pregunta era: ¿Qué novedades para declarar el IR el anual tiene la ver? Yo imagino que por ahí venía tu pregunta. Bueno, habría que descubrirlo, habría que descubrirlo aquí en estas declaraciones que vamos a presentar ahorita. De hecho, yo ya, yo ya presenté una declaración y me la dejó pasar, pero ojo con esto, ojo con esto. ¿Por qué me la dejó pasar? Bueno, porque yo entiendo cómo está funcionando ahorita la ventanilla. Yo hice unas, eh, ¿cómo explicarle? Hice unos, eh, unas verificaciones de los ingresos y de las retenciones eh, que yo me fui a que bueno, que la empresa se acreditó durante, durante el, el, el año 2021 en los anticipos de hecho, ese es uno de los consejos que te da eh, la DGI y los vamos a ver a continuación. Eh, y, y me la dejó pasar, me la dejó pasar, así de sencillo. Pero, hay, hay, o sea, no es cuestión de venir a agarrar el estado de lo, los estados financieros para declarar, no. Porque si usted viene y en las retenciones que usted se aplicó, usted declara, aunque sea un centavo de más, bloqueo seguro. <coughs> bloqueo seguro. Dice Concepción Martínez, ¿qué sorpresa nos depara el nuevo formato del IR? Ninguna, mi estimado. Eh, me parece que es el mismo formato incluso. ¿Cuáles son? Esta es una pregunta de Manfredo Pastor. Dice, ¿cuáles son los compromisos y obligaciones en cuanto a la declaración? Así como las modificaciones de los artículos. Bueno, si me hablas de las modificaciones de los artículos, si me estás hablando de la reforma de eso ocurrió en el año 2019. Ha pasado 2019, 2020 y ahorita 2021. Han pasado tres años. Y en cuanto a compromiso y obligaciones, bueno, declarar y pagar. Así de sencillo. Dice doña Cintia Noera, doña Cintia, si está por ahí viéndonos, un saludo para usted. Todos los contribuyentes deben declarar inventarios. La respuesta es no. Únicamente quienes... Eh, posean inventarios por ventas de bienes. Aun cuando este sea un prestador de servicio UNG, ONG, bueno una ONG no va a tener inventario, entonces no está obligada. Igual manera, quienes prestamos servicio tampoco estamos obligados a a declarar inventario. De hecho yo no declaré inventario. <coughs> Dice Javier Duarte ¿Cuáles son las peculiaridades en la declaración anual del IR para el caso de las empresas? que venden productos exentos y grabados. No, no, hay, eh, no, hay ninguna distinción. Eh, únicamente, eh, observar lo que yo les mencionaba en el artículo ajuste este sobre ajuste a la deducibilidad, tiene que ser una que eh, ser una proporcionalidad de los costos y gastos deducibles en relación a los deducibles y relación deducibles los relación grabados. Nos ingresos por nos Luis, por es. hoy es eh, ¿Qué tratamiento se le puede dar al, ah, perdón, perdón, disculpen, <coughs> disculpen, disculpen, esa pregunta <coughs> vamos a responderla más, más, después. Un ganadero, su obligación con la DGI es renta de, esta, esta pregunta nos la hace Carmen Sequeira Suazo, un ganador, perdón, un ganadero, su obligación con la DGI es renta del trabajo, renta de bienes y servicios, retenciones IR y otros. A la fecha no ha hecho ninguna declaración ante la DG ¿Qué puedo hacer en este caso para declarar? Mira, yo te recomiendo que primero eh, determines si, si has realizado compras, que es, eh, o sea, que lo lógico es que si has realizado compras, las cuales están sujetas a retenciones. Tenés que ver desde cuándo ha existido esa. Eh, eh, desde de, de hace cuánto eh, has tenido esa situación, primeramente. Y, eh, tenés que, bueno, la ley dice que tenés que declarar esa retención. Ahora, ¿no la efectuó el ganadero? Bueno, tiene que asumirla, así de sencillo. Tiene que declarar y pagar. <ríe> Pero te comento: por cada declaración te va a generar una multa de 1,750 córdoba. Entonces, eh, Carmen, si estás por ahí. Eh, puedes contactarme, puedes contactarme para mirar ese caso en específico y darte algunas recomendaciones de qué es lo que puedes hacer ante esa situación. Pero sí, es evidente que tenés que declarar y pagar, así de sencillo. Dice Mauricio López, ¿es conveniente para todos los asalariados el incremento del techo de 100.000 Córdoba? Sí, claro que sí es conveniente, porque mira, eh, si te aumentan el techo de mil Córdoba, va a ganar un mayor salario. ¿Vas a pagar impuestos? Sí vas a pagar impuestos, pero vas a tener un mayor salario. Obviamente, obviamente te conviene. La siguiente pregunta es de una persona que nos dijo que, que omitiéramos su nombre. Miren, miren esta pregunta, es una pregunta muy interesante. ¿Qué tratamiento se le puede dar a las coimas? Una pregunta muy interesante, porque Porque existe, porque existe. Eh, porque, bueno, hay situaciones que no quiero comentar en que sí se pagan coimas. ¿Y qué es una coima? Es un soborno, es un soborno, así de sencillo. ¿A quién sobornan? Bueno, solamente quienes nos están haciendo, quien nos está haciendo esta pregunta, o saben quién sobornó? Eh... Y, y bueno, bueno, lo que les puedo decir es que eh, eh, estamos en una situación muy terrible. ¿Qué tratamiento se le debe dar a las coimas? Es un gasto no deducible. El soborno estimado es un gasto no deducible. Así de sencillo. Vamos a ver otra. Dice María Magdalena, eh, gastos no deducibles, veas el artículo 43. Dice Juan Rafael, hay armonía entre un requerimiento que haga la renta Inmediatamente bloqueo en la vez la emisión de la solvencia respecto al código tributario que hice, que hay 10 días para contestar. Sí, mi estimado. Puede ver el artículo 27 del código tributario. Ahí establece que para cada requerimiento, incluso el artículo 92 también. Véase el artículo 27 del código, el artículo 92. Cuando usted le deja un requerimiento de información tributaria, usted tiene 10 días para para presentar esa información. <ríe> Ahora bien, ¿eh, ¿qué pasa cuando la renta inmediatamente te bloquea? Bueno, eso es una arbitrariedad, así es sencillo, es un exceso de poder, que es una manifestación de arbitrariedad y es ilegal, obviamente. Todas las arbitrariedades son ilegales. Dice David Alvarado, <ríe> es verdad que las provisiones de vacaciones de empleados que quedan al final del periodo, <ríe> Si no son pagadas en efectivo, son consideradas como gastos deducibles. Les se lo repito. Eh, la empresa eh, ha hecho el cálculo de vacaciones, pero no las paga en el periodo. Existe un gasto por esa provisión de vacación y existe un pasivo por vacaciones por pagar. Entonces nos dice, bueno, no se pagó en el periodo. Eso no es deducible. Falso, falso respaldo, está respaldado por el artículo 39, y es lo vamos a poner en pantalla, vamos a ponerlo en pantalla vamos a ponerlo en pantalla déjenme ver si por aquí aquí está <coughs> perdón vamos a ver el artículo 39 y miren miren lo que dice para que no les vayan a meter gol <coughs> dice así vamos a ver aquí está, numeral 9 artículo 39, numeral 9 de la ley de concertación dice así, que son deducibles las indemnizaciones que perciban los trabajadores o sus beneficiarios contempladas en la ley 185 que en el resto de la ley se mencionará como código del trabajo, convenios colectivos bueno, estas son indemnizaciones, pero, perdón, aquí hay, aquí hay algo. Aquí hay, ah, yo creo que era, me parece que era en el, en, me pasé, o me regresé, mejor dicho, en el 43 ahí está. Dice acá, aquí está, vean, vean, aquí está. Artículo 43 habla sobre los gastos no deducibles. ¿Qué es no deducible? La reserva de acumularse por cualquier propósito, cuando hablamos de reserva es sinónimo de provisión, de gasto, con excepción de las provisiones por indemnizaciones señaladas taxativamente en el Código del Trabajo y las estipuladas en, en los numerales 20 y 21 del artículo 39. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Aquí me está hablando de indemnización, no me está hablando de vacaciones, pero tampoco existe dentro de dentro del cuerpo del artículo 43 algo que me diga de que si yo no pago vacaciones que se me está generando ese gasto, si yo no pago vacaciones no en el año en que corresponde ese gasto va a ser no aducible, no me lo dice la ley. Por ende, a como dice el artículo 34 de la Constitución Política, nadie está impedido de hacer lo que la ley no mande. O sea, o, o perdón, nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de hacer, lo que no prohíbe. Entonces, como la ley no te prohíbe eso, ni tampoco está regulado, porque sería absurdo que regulara eso, porque obviamente una vacación es un gasto laboral, y te ampara, está establecido en el código del trabajo, te ampara, entonces eh, sería absurdo pensar que, que no fuese deducible. Sí es deducible, mi estimado. Así de sencillo. Dice acá, vamos a ver, Dice acá Alexander Ramón, ¿cuáles son las principales causas de reparos fiscales ah. realizados por la EGI en las empresas comerciales e industriales? Vuelvo y repito, gastos no soportados, gastos personales, gastos a los que no se les aplicó retención y ajustes arbitrarios. Dice, eh, esta pregunta está buena, ojo, ya ha sido respondida anteriormente, pero vale la pena volver a darle respuesta. Jorge, Jorge Marvin dice, vehículos de lujo Mitsubishi año 22, ¿es deducible la depreciación? sí es deducible siempre y cuando usted me demuestre o, la, o el contribuyente demuestre de que ese vehículo está generando renta. Genera renta, la depreciación es deducible. Ah, bueno, pero si es un gasto personal del socio o, o, o el hijo del socio, o el dueño, entonces eso no es deducible. ¿Qué renglones se utiliza para declaración de ONG? Yesenia Peña nos hace esa pregunta. Usted va a utilizar los mismos renglones como que si fuera un contribuyente común y corriente. La diferencia va a ser que la ONG ya está clasificada como exenta. Así de sencillo. Dice José Nicasio, ¿por qué el sistema de la EGI no admite el gasto de la depreciación por evaluación de activos porque la revaluación de activos, mi estimado eh, no está eh, no es legal no está, no está establecida en la ley una vez en el año 2013 sí estaba <coughs> sí era legal luego hubo una reforma en el año 2014 con la ley 8, 891 y eliminó la, eh, eh, la deducibilidad por revaluación de, de gastos por revaluación de activos. <coughs> Dice Roger López, <coughs> ¿cómo preparar la declaración de una asociación sin fines de lucro? <coughs> bueno, vamos a vamos a, a vamos a verlo cómo preparar una declaración. Miren, las declaraciones <coughs> son todas iguales son todas iguales, no hay ciencia, o sea si sí, una, una industria va a realizar su declaración, no va a ser tan distinta de una ONG. Pues la única diferencia puede ser que uno ocupe más renglones y la otra no, pero es la misma declaración. Dice Carlos Andrade, este MUPC está adscrito al CCPN. Bueno, esa pregunta no tiene nada que ver con el conversatorio, estimado, yo no sé si ahí don Henry le va a dar contestación. Perdón, la pregunta era. La pregunta es, ¿este MUPC está adscrito al CCPN? No, es una organización de hecho que lo que persigue únicamente es el fortalecimiento del contador, la restitución de sus derechos eh, como lo establece la ley pero esos son sus fines, ¿verdad? Eh, y muestra de ello es el aporte a la profesión que está haciendo el máster Henry Castellón, ¿no? En muchas organizaciones es, esto generaría un costo, aquí lo estamos haciendo para fortalecer esas debilidades y eh, que la profesión contable valga lo que vale en todo el universo. Es la segunda carrera mejor pagada, en muchos países. Eh, tal vez con eso contesto la pregunta, pero si hay alguien también de la junta directiva de este movimiento, puede ampliar. ¿Es correcto. Entonces ahí pues, ya tienen la, la, la, la respuesta a la pregunta. Dice eh, Ma Maxwell, Maxwell Cisner, debo declarar los anticipos de clientes como ingreso. Buena pregunta. Te voy a dar una respuesta. Eh, te voy a poner acá. Ya lo tenía preparado porque esa pregunta está interesante. O sea, que si el anticipo debe ser declarado como ingreso. Vamos a ver qué es lo que dice el reglamento. Porque esa respuesta está en el reglamento. Vamos a en eh. pantalla por acá. Esperen, déjenme, déjenme un chancecito. aquí aportar eh. un Don Henry, quisiera aportar un poquito sobre la pregunta que habían hecho y que contestó Henry. Okay, eh, okay, está bien. Eh, sí, el movimiento de unidad por la profesión contable, somos un gremio eh, de profesionales que estamos inscritos en el CCPN individualmente y como tal nos hemos organizado para crear este tipo de actividades y por, por eh, el crear beneficios pues, gratuitos a, a los miembros, a los mismos miembros. Sí somos miembros del colegio, pero no como movimiento, sino que individualmente somos CPA, estamos inscritos al Colegio de Contadores Públicos y que, y que hemos, eh, nos hemos organizado en este movimiento adiós, para crear adiós, mejores adiós, beneficios. Adiós. Bueno, sí, muchas gracias. Okay, muchísimas gracias, doña Silda, por por habernos ampliado ahí un poquito más la duda que, que tenía ahí este, eh, la persona que, que hizo la consulta. Eh, ok, voy a, a compartir ahorita la respuesta a la consulta que nos hicieron. A ver, ok, aquí está. El artículo 8 del reglamento en, en, el, en el último párrafo dice lo siguiente: No constituyen rentas devengadas ni percibidas los depósitos o anticipos a cuenta de ventas o servicios futuros, salvo en, lo, en los casos del IVA e ISC en que se causan estos impuestos. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? Eh, eh, mi estimado realizó la pregunta. Quiere decir de que para efectos de IR anual, ojo con esto, para efectos de IR anual, un anticipo no es un ingreso. Un anticipo para efectos de IR anual no se considera ingreso. Ok, <tose> vamos a seguir contestando <tose> en este conversatorio. Dice acá eh, Israel dice, soportes fiscales para datos de viáticos, alimentación, transporte y hospedaje, ok, estamos hablando de que esos viáticos de alimentación, transporte y hospedaje son rentas del trabajo eh, les comento artículo 19, número 8 de la ley de concertación, establece de que todos esos ingresos que están ahí para el trabajador están exentos del IR del trabajo, ¿cuáles van a ser los soportes? van a ser el recibo donde el trabajador está recibiendo el viático, eh, la cédula de identidad del trabajador y este, especificar en el recibo la finalidad de ese viático. Así de sencillo. Si ustedes hacen eso, ese gasto eh, va a estar bien soportado y va a ser deducible Dice acá Liga de los Ángeles, dice, mi pregunta estimado Máster Casteón, ¿Podría aclarar cuál es el tratamiento tributario al realizar una venta de un vehículo que sí está registrado como un bien? La actividad económica no es venta de vehículos, se dio la venta. ¿Cómo se declaran esos otros ingresos? En el mes, ser, en el mes de realizada la venta, en el mes de realizada la venta, o no se declaran, y si no se declaran estos otros ingresos, en el cierre contable anual, ¿en qué cuenta debería cancelarse? Ok. Se los pongo sencillo. La empresa tiene un vehículo, lo vendió. Eh, Lidia consulta de que si se deben declarar, sí. Sí, Lidia, se deben declarar esos otros ingresos. Eh, mira, tienes dos opciones. Primera, eh, aplicar una retención definitiva del 15% sobre esa ganancia de ese vehículo. O segundo, bueno, para darle un tratamiento de renta de capital y que jamás ese ingreso vuelva a tributar. O darle el tratamiento de renta de actividades económicas. Entonces, sí, usted lo declararía en el IR anual <coughs> al final, pero también debe declararlo en, en, lo, en el anticipo, en el anticipo mensual. Si le va a dar un, este, un tratamiento de renta de actividades económicas. Si usted dice, no, yo no le quiero dar un tratamiento de renta de actividad económica, le quiero dar un tratamiento de renta de ganancia de capital, sencillo, aplique el 15% y ese ingreso ya jamás en la vida va a volver a tributar. Esas fueron las consultas que nos mandaron nuestros estimados, eh, nuestro, las personas que se registraron, se registraron en este evento. Eh, déjenme ver eh, déjenme ver <coughs> hay algunas preguntas eh, que se han hecho aquí en, lo, en, el, en, los, en los comentarios <coughs> ok <coughs> miren esto, Mauricio dice los grandes contribuyentes se encuentran exentos de la retención del 2% en concepto IR por su actividad económica sin embargo, cuando una empresa obtiene renta y, y ganancias de capital, la constancia de no retención aplica para este tipo de ingresos. Es decir, no se les debe retener por este concepto. Mira, los grandes contribuyentes sí están exentos del 2% por sus rentas de actividad económica. Pero cuando los grandes contribuyentes realizan una o obtienen una renta de capital o una ganancia de capital, la constancia no incluye estas últimas rentas. Por esta razón, los bancos le retienen a, a los grandes contribuyentes cuando ellos devengan intereses en su cuenta bancaria. Si un gran contribuyente realiza una venta que no es del giro de su empresa, el comprador le debe aplicar una retención definitiva. ¿ya? Entonces, por ejemplo, un gran contribuyente alquila una bodega. El gran contribuyente probablemente no se dedique al alquiler. Supongamos que se dedica, vamos a, a poner un ejemplo él se dedica a la venta de de moto, se dedica a la venta de moto, esa es su actividad principal, no, no, no se dedica a la venta de a, al alquiler, perdón. Entonces, sobre el alquiler, a pesar de que es gran contribuyente, y y usted le pide su constancia, eh, la misma constancia le va a decir que no, esta constancia no aplica para renta o ganancias de capital, por ende, a pesar de que esté exento el IR, renta de actividad económica, no esté exento para rentas o ganancias de capital. Dice doña Mayra, una sociedad anónima que vende café solo una factura en el año emite. En su factura no afecta a IVA, para que en la vez del sistema lo acepte, en cuál renglón es adecuado registrarlo para que no lo bloquee. Gracias por su respuesta. Si esta sociedad no, no está afectada, ok. Si la venta del café de esta sociedad no está afectada al IVA, Quiere decir que exporta el café. Exporta el café porque el café a nivel local está grabado. La venta de café está grabada. Entonces, eh, para que la ley lo no, no acepte, debe de, de declararlo como ingreso por exportación. Ya, así de sencillo. <coughs> Dice, eh, ok, no, y, supo, y supóngase. Henry, Henry sí. solo una, creo que hay una cuota para venta local que está exenta como venta local, ¿verdad? El excedente de esa cuota que, que está, sí está totalmente grabada. Lo que sí he visto es que lo declaran en el, en el reilón que deben de declarar de ingreso bajo la característica de la excepción. Siempre y cuando no sobrepase ¿verdad? la cuota establecida. Sí. Ahí está. sí, pero ya no tiene calentura ok, y tal vez eh, ahí pueden silenciar los micrófonos <coughs> ok, entonces vean, el artículo 127 de la ley de concertación tributaria establece cuáles van a ser los bienes que están exentos del IVA ya, entonces eh, ahí aparece el café pero en una presentación menor menor a, a ver no, no, esperen, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo para para ver ese, es, y les cuento, esa fue la última, la última reforma que hubo, es la ley 987. Déjenme buscarla rapidito por acá, la ley 987 para poder presentárselas. Ley 987 rápidamente buscando el artículo 127 aquí ya lo encuentro aquí está aquí está déjenme localizar déjenme localizar por acá aquí está ahora sí ya ya ya lo encontré voy a compartirles ahorita la pantalla vamos a compartir la pantalla y miren miren lo que dice la reforma miren lo que dice la reforma estamos hablando del 127 veintisiete de las exenciones del IVA dice el numeral, el numeral 5 está exento, dice, el café molido en presentaciones menores o iguales a 115 gramos. Ya. Entonces ahí, ahí, este, este tipo de café, sí, sí, dice la ley que está exento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la, eh, la el café en diferentes presentaciones está grabado. Bueno, por lo menos la venta local. No así, no así la exportación del café. Ok, ahora bien, existen empresas, existen empresas que, que pueden ser que estén dentro de un régimen, dentro de un régimen como por ejemplo la, la, la bolsa agropecuaria. Entonces, en la bolsa agropecuaria, alguien que venda café, hay un determinado límite, hay un determinado límite que son 40 millones de Córdoba y eso va a estar libre, libre del IVA, libre del IVA, entonces, este, entonces sí, las transacciones en bolsa agropecuaria, de igual manera están exentas, y entonces, pero habría que ver el caso, el caso en específico, el caso en concreto, para ver, porque no todos los casos son iguales, eh, hay, hay, hay, este, eh, de independencia del tipo de contribuyente puede variar el tratamiento fiscal, Sí, entonces déjenme ver por acá si tenemos ya preguntas para, para ir cerrando. No me quiero ir sin contestar las preguntas que nos están haciendo acá en, en el chat. Eh, vamos a ver. Aquí está. Ok, continúo. Erika dice... ¿Qué pasa con las retenciones no efectuadas, pero son pagadas? Dice No efectuadas, pero son pagadas, podría, por la institución. ¿Cómo queda ese pago? ¿Es un gasto no deducible o no deducible del IR? El artículo 43, Erika, dice de que el, la, los, eh, las retenciones asumidas son un gasto no deducible. Por ende, aunque la institución, la empresa lo haya asumido, esa retención asumida es un gasto no deducible. Dice acá, Raymond, cuando se hacen compras de combustible mayores a mil Córdoba en la gasolinera, ¿esta qué tipo de retención se debe realizar? Ya que acá no nos dan facturas con las cuales podamos soportar el gasto. Ojo, la gasolinera te tiene que dar factura. Si una gasolinera minorista está obligada a darte una factura, porque ¿cómo vas a demostrarle, por ejemplo, viene la EJ, audita, ¿cómo les vas a demostrar que en realidad compraste eh, gasolina y no compraste otra cosa entonces yo pienso que ahí deberías si la si la gasolinera no te emite una facturación hacer un contrato con ella o exigirle o exigirle la factura lo que yo haría mi estimado es para evitarme ese tipo de problemas me voy a una gasolinera que sí me que sí me emita factura ahora dice qué retención se aplica mire por la venta de gasolina eh, en gasolineras minoristas no se aplica ninguna retención, ya le voy a decir por qué primeramente porque lo dice el artículo 45 de la, de la, del reglamento de la ley de concertación tributaria los invito a que lo lean dice de que las gasolineras minoristas ellas devengan en márgenes de comercialización entonces esos mil córdobas que usted le está comprando a la gasolinera no es el ingreso real de esa gasolinera Puede ser un margen que se yo, no 200 pesos podría ser. Es un margen. Entonces, como usted no lo sabe, la misma ley dice de que ellas van a, a se les va a retener eh, por el margen. Incluso hay ahí una persona, un profesional que dice que sí se debe retener, pero yo no estoy de acuerdo con ese profesional. Omito su nombre <coughs> por este. Porque en realidad, pues no como les dijera yo, hay que hay que ser profesional en ese aspecto, entonces no voy a mencionar nombres. Eh, estimado, otra pregunta, esa nos hace, nos la hace Israel. Si tengo un gasto por crédito que me dieron, al cual no efectué retención porque no lo pagué en el 2021, ¿este gasto es deducible si se generó en el 2021? Ok, se te generó un gasto por crédito, vamos a suponer que es un interés <coughs> No le aplicaste retención porque no lo pagaste en el 21. No lo pagaste en el 21. Entonces, lo pagaste en el 20. Y lo pagaste en el 2020. Debiste haber retenido en 2020. Dice, este gasto es deducible si se generó en el 2021. Aplicarle la retención estimado para que sea deducible. Aplicarle la retención, no importa que la paguen este año. Con tal que usted demuestre que ese interés tiene una retención aplicada hágasela, ahora eh, sería bueno que nos dijeras si le estás pagando a un banco o a una persona en particular, si es una persona en particular, tenés que aplicar la retención si es a un banco, a los bancos no se les aplica retención porque están exentos, si no veas el artículo 89 de la ley de concertación a ver, dice Yuri, es deducible el mantenimiento de valor y los intereses moratorios cobrado por DGI producto de una espera de un reclamo. Mira. Dice que es, ok, si reclamaste es porque te hicieron un ajuste. Y Recordate que los ajustes no son deducibles, por ende, si por ese ajuste te cobraron mantenimiento del valor e interés moratorio, eso no es deducible. Eh, Armando dice, los gastos de la fiesta de Navidad de los empleados son deducibles aunque no tenga política escrita ni convenio al colectivo. Yo les recomiendo muchachos, bueno, eh, en teoría sí, son deducibles porque son de aplicación general. Cuando la dijiste auditoría, eso no te lo va a volver <coughs> ni a ver, no te lo, porque es un gasto obviamente común en las empresas. Eh, pero yo te recomiendo que empecé a ordenar la empresa ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, haciendo un convenio colectivo, eso es lo que yo te recomendaría, es mejor es más sano, fíjate, es más sano, la de ahí no te va a poder hacer un ajuste si vos tenés un convenio colectivo, dice Daniel cuando, cuando persona natural que tiene su negocio pasa de 100 mil córdobas en venta, ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿De qué sigue este Daniel? La persona es cuota fija la persona de régimen general, no, no, no, no nos da ese dato. Yo te podría decir, declarar y pagar, pero no, no es, o sea, no, yo creo que tenés que emplearte un poquito más ahí. Dice, Yuri, estimado Henry, si ese gasto de tarjeta de crédito es en el extranjero por presentación o reunión en este país, bueno, demostrar demostra que en realidad ese, eh, o sea, ese gasto generó renta. Pero de igual manera, tenés que asumir una retención del 20% si fue en otro país. Ok, vamos a seguir viendo. Dice por ahí, se llama agilización de trámite. Sí, tenés razón. Estamos hablando del soborno. ¿Cuántos años en el pasado puede auditar la EGIC? ¿Cuál es la base legal? Cuatro años. Nadir, cuatro años. La base legal es el artículo 43 del Código Tributario cuatro años, oigan, cuatro años y seis años, si la DGI demuestra, me demuestra, comprueben mano de que yo evadí eh, eh, en eso, en, en esos seis años, pero son cuatro años, oigan, que no les den vuelta, ¿en qué cuentas te bloqueé el formato de declaración anual de DGI y manda a soportar? Mira, primero, si tienes un terreno, ya sea eh, de que aumentó el, el valor en terreno o disminuyó, ahí te va a bloquear, te van a mandar a la DGI. Si vos tenés, eh, si vos declaras eh, únicamente edificio y no declaras terreno, probablemente te manden a llamar, principalmente si te estás deduciendo gastos de depreciación. Y hablando del gasto de depreciación, si la suma o con esto si la suma de, de, los, de los activos depreciables en relación al gasto por depreciación supera el 20%, bloqueo seguro. Existen ah, otra, otra del bloqueo. <coughs> si declaras retenciones de máster, te estás acreditando, aunque sea por un centavo, bloqueo seguro. Diferencia en ingresos, bloqueo seguro. Y hay otros bloqueos que yo les podría decir mencionando, pero. El tiempo es corto. Ok, dice ya Javier, la evaluación de activos no es deducible porque la ley establece que es el costo de adquisición deducible a través de depredación. Tienes razón, Javier. Eh, a ver. Armando, si al declarar 2021 recibe un saldo a favor, este monto se traslada para el 2022. Estamos hablando de guerra anual. No, porque ese saldo a favor le va a quedar en el periodo declarado. Si es 2021, hay que en el 2021. 2022 es es otro es otro año distinto. Entonces no es no es trasladable. Es por eso de que ustedes habrán notado que si ustedes tienen un saldo a favor en la declaración de diciembre en anticipo, ese saldo a favor ya es en cero a partir de enero del siguiente año. Dice Daniel, cuando un pequeño negocio tiene ventas mayores a mil Córdoba y es fría, ¿qué debo hacer? Bueno, seguro que lo van a, a mandar al régimen general, estimado, espere la notificación dice María Eugenia, sería bueno que nos pase esta información, eh, cuál María tal vez me, me lo decís ahí y, y yo con mucho gusto podría mandarla, dice eh, Pedro Mendieta, oh, mucho gusto Pedro si estás ahí todavía, mucho gusto mi hermano, hola estimado Henry si una ONG tiene aumento en su depreciación, puede ser bloqueada por la DGI, bueno, acordate de algo si esa depreciación supera el 20% de sus activos depreciables, sí te va a bloquear. Entonces, eh, hay maneras en cómo hacer que, que no supere el 20% la depreciación, ustedes podrían declararlo en otros renglones de gasto así de sencillo, así no se quiebran la cabeza. Dice Karen, dos empresas están exoneradas por compra de combustible para generación de energía y una quiere comprar combustible a la otra. ¿Qué impuestos tienen que aplicar para la venta? Eh, mira, si ambas están exoneradas de combustible y se quieren comprar entre sí, están exoneradas, no, no, no se van a aplicar retención. Dice acá María, puedo aplicar retención a una persona que no res, no residente, que su plazo está vencido. Ok, mira María, para darte contestación yo necesitaría saber si esa qué tipo de renta le estás pagando a esa persona. ¿Le estás pagando renta del trabajo? ¿Le estás pagando renta de actividad económica? ¿Le estás pagando renta de capital? No, no, no nos decís. Entonces ahí pues no, no te podría dar una, una respuesta bien acertada. Entonces esas son las preguntas eh, que actualmente nos han hecho. Yo creo, no sé don Henry si, si ya terminamos o la seguimos, pero antes de irme, antes de irme, a ver, quiero ver este, quiero ver algo solamente. Quiero saludar ahí a don Henry Espinosa. Don Henry, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo, mi estimado. Es un honor que, que nos esté acompañando. Quiero dar un saludo también a doña Mayra Flores, que está acá con nosotros. Quiero ver si tengo a alguien conocido por ahí. No me, quiero, no me quiero ir sin despedirme de... Vamos a ver. Doña Elay Matu, un gusto saludarla. Un, un placer que esté por acá, acá aquí con, con el movimiento, aquí acompañándonos en esta, en este conversatorio sobre el IEA Anual sí. 2021. Sheila, un gusto saludarte. Sí. mailing mailing Ortega, mucho gusto, mailing que estés por acá también. Este, y un saludo para todos también los que nos han acompañado en esta, en esta, en esta noche que sin duda alguna ha sido muy provechosa para todos. Este, dice Javier, <coughs> se bloquearía a la vez si la depreciación de los activos fijos todos son iguales en tasas mira lo que sí te aseguro es de que si superan el 20% en ese renglón gasto por depreciación te van a bloquear ok entonces eh, un saludo para todos y ha sido un honor el estar acá con don Henry, con doña Silda y con todos ustedes gracias Henry no sé si hay TIC ¿Qué de nuevo o qué comunicados ha estado sacando la DGI eh, que puede ca causar algún problema en la declaración? Eh, lo de los inventarios creo que también es una de las causales que ha estado dando problemas en bloqueo. Eh, ahora sí están haciendo un comparativo de los inventarios. Eh, tengo entendido que es una nueva herramienta que están desarrollando, ¿verdad? de comparar los inventarios, ver sus ventas eh, y ver si hay eh, alguna información exógena que lo pueda bloquear. Pero no sé si, si nos puede aportar eh, para finalizar algunos TIC o algo novedoso que, que se haya dado cuenta que esté haciendo la DGI. Sí, correcto. Gracias, don Henry, por acordarme. Fíjese que, sí, casualmente yo les quería compartir dos avisos. Se me fue la, se me fue la cuestión. Eh, vamos a, les voy a compartir. Eh, quiero ver, quiero ver por acá. Quiero compartirles. Aquí está. Miren, eh, le, eh, les voy a compartir estos ocho consejos. Yo creo que la mayoría tal vez los miró. Ya los miró, estos son, esto es algo nuevo, <ríe> algo nuevo, eh, son muchos consejos, pero <ríe> yo les voy a decir algo, estos no son todos. De, Pudiéramos decir de que estos son ocho consejos básicos, pero uf, hay muchos más consejos. Por ejemplo, vean, confirmar que todos los tipos de ingresos sean consistentes con las declaraciones de anticipo realizadas. ¿Qué quiere decir esto? De que usted debe hacer una comparación entre los ingresos que usted declaró mensualmente y los ingresos que usted va a declarar si eso no es igual lo va a bloquear. Número dos eh, contribuyentes que realicen operaciones en bolsa de agropecuaria deben considerar que transacciones de 40 millones o más tienen que ser integradas como renta de actividad económica y en consecuencia constituyen renta gravable si alguien, un contribuyente agrícola, agropecuario que, que tuvo transacciones en la bolsa agropecuaria y superó 40 millones debe declarar eso eh, todo, todo lo, todos los ingresos como renta de actividad económica y la retención definitiva pasa a ser una retención acreditable. Número tres, cooperativas con ventas de 60 millones de cordones están exceptuadas del pago del IR, eh, no están exceptuadas, están exentas, esa es la palabra correcta. Los excesos sobre ese monto se constituyen en ingresos grabados y se le quedan de conformidad con el estrato de contribuyente al cual pertenezcan. Los costos de gastos el sistema lo liquida de forma proporcional, o sea, ahí el sistema viene y, y te hace el cálculo. ¿Pero qué te quiere decir eso? De que el excedente de los 60 millones es lo que está grabado con IR, pero los 60 millones se respetan, están exentos Número cuatro, el sistema exige la obligación de declarar liquidar y pagar el IR para la observación de operaciones de los contribuyentes y no por la definición de actividad que han registrado los dueños o socios, o, o sea, ¿qué quiere decir esto? Noten esto, palabras clave, observación de las operaciones, ok, okay ¿qué quiere decir esto? Que el sistema te está dando un seguimiento un, eh, sobre tu comportamiento tributario, ¿ya me entiende? Entonces, por ese comportamiento tributario eh, te pueden bloquear, sí, si, si ven de que eh, a lo mejor en la declaración de líder anual eh, estás declarando algo de menos, te pueden bloquear. Ojo, el sistema es como un espía, ojo con eso, un espía tributario. Eh, el aumento, número cinco, el aumento de depreciación por bienes inmuebles se soporta con la adquisición y pago de los impuestos de transmisión de dichos bienes. En el caso de apreciación o mejora de edificios se soporta con los contratos planos respectivos. Entonces... Ahí ese, ese numeral es lo que te está diciendo es, ok, hay un incremento de la depreciación, pero esto te lo van a medir por el incremento del activo. Eso no te lo dice, pero yo sí se lo digo. Si hay un incremento del activo, te van a mandar a, a bloquear y, y que deje la renta con todos los, con todos lo, los soportes. Número seis. De conformidad con la ley, el sistema no admite el aumento de datos de depreciación por revaluación de activos. Lo que estábamos hablando, la consulta que nos habían hecho, que si la revaluación de activos es permitida, permitida ahí está el numeral 6, ahí está dando la respuesta. 7 el componente de terreno de un buen inmueble debe registrarse por separado y no produce deducción por depreciación. Ojo, obviamente, un terreno más bien gana plusvalía, no, no te va a generar una depreciación salvo en el caso de eh, eh, las empresas que se dedican a la, eh, a la siembra. Pero esa es otra plática. Eh, número 8 confirmar que las retenciones realizadas a cuenta del IR correspondan con las que se vayan a registrar en el renglón 100 del formulario del IR anual. Entonces usted debe hacer una comparación entre la suma de todas las retenciones que mes a mes usted hizo y la que va a declarar, si difiere, bloqueo seguro. Entonces, esos son ocho consejos. Bueno, son una base. Son una base, pudiéramos decir, pero quiero, eso es lo nuevo. Eso, eso es lo nuevo que, que ha... Lo más novedoso. ¿Qué otra cosa es novedosa? Déjenme ver si lo tengo por acá. Yo creo que sí lo tengo. Yo creo que sí lo tengo. Muy malo. Ah. Esto, no. Miren, esto tiene que ver Tiene que Ah, ok, vean, vean esto Esto, esto es otra cosita nueva Esta es otra cosita nueva Es algo <coughs> Básico también Es algo básico, pero bueno No, no es de más no es de más ver este aviso, es una guía para declarar el IR anual 2021. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, ya dando paso a paso, te vas a la vez, seleccionas declaraciones, nueva declaración, seleccionas el impuesto renta anual IR 106, periodo de diciembre, año 2021, le das clic en generar y vamos a la siguiente pantallita. Dice acá, en el tercer paso, el sistema le mostrará el formulario en el que deberá ingresar los datos contables, una vez ingresado, dar dos veces clic en la opción validar posteriormente de clic en enviar. a la presentación del IR 2021, asegúrese de haber enviado los datos de inventario. Si sí está obligado, dice. Ya ven. Y las retenciones que le hubieran efectuado en el periodo. ¿Hay que, hay que, cuando dice estas retenciones, se refiere a haberlas declarado en el periodo. Porque si usted no las declaró, el sistema sabe cuál es la retención de usted ha declarado. Entonces, simple y sencillamente lo van a bloquear. Déjenme ver. Eh, aquí había, había otra cosita que yo les quería mostrar. Permítanme un segundito. Que esto tiene que ver con... Tiene que... Yo creo que... Vamos a ver si lo tengo aquí. Ah, la qué lástima que ya no nos dio tiempo. Fíjense que les quería mostrar cómo hacer una declaración del IR, pero yo creo Podemos que. Podemos ha... extenderlo, Henry. No hay, no hay problema porque yo había puesto que hasta las nueve por, porque miré bastantes preguntas, sí, pero, sí. pero sería bueno porque creo que no se ha bajado la asistencia. Están bastante interesados en el tema. Entonces, si podemos y, y vos podés con tu tiempo, ¿verdad? Y abusando del tuyo, eh, puede, ¿verdad? Por nuestra parte, eh, sí, sí podemos. Ah, bueno, ok. Entonces, eh, no se vayan, por favor, porque yo les quiero enseñar cómo hacer una declaración eh, sencilla, sencilla, con los estados financieros, para que ustedes vean más o menos cómo es que se hace. Ya más o menos ustedes va, han tenido, tienen una idea de, de, de cómo la DGI los puede bloquear. Entonces, solo déjenme compartirles este, esta última cosita que, que siento que es necesario porque se refiere a, a las rentas del trabajo. De, aquí lo tengo ya localizado, déjenme ver. Ah, ok, ya sé por qué no lo, no lo odiaba. Aquí está. Ahora sí. No, noten esto. Miren qué interesante esto para las personas que, que me estaban haciendo la consulta sobre, sobre el IR del trabajo. Sobre de que si todos los ingresos pagados a los trabajadores se deben integrar como renta del trabajo. Miren, miren esto, miren esto. No estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto pero esto es lo que lo que existe pues lo que existe no no lo que está en el ambiente dice esto solo en la parte que que nos que nos corresponde dice todo pago realizado por un mismo empleador a un asalariado debe ser considerado como una renta del trabajo o sea si yo le estoy pagando a un empleado eh, un servicio profesional, que me han hecho esa consulta también, eh, y usted lo declara como una, reten como una retención del 10% por servicios profesionales y no lo integra como una renta del trabajo, el sistema, eh, o sea, el sistema lo va a bloquear. Ya han pasado muchos casos, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que, que se esté regulando esto, porque de hecho esto no está en la ley, esto está en un, en un aviso. Es un aviso. Este aviso no, no está por encima ni de una disposición, ni de un reglamento, ni de la ley. Pero esto es una regulación administrativa, pero bueno, pues así estamos. Dice que deben calcular la alícuota de retención que corresponda, de conformidad con el artículo 23. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir este aviso? De que, yo no, de que si yo le pago una renta de capital, una renta de trabajo a un trabajador, debo de integrarla como una renta del trabajo. Así es sencillo. ¿Es correcto? Para mí, no. Te da diferentes tipos de renta, entonces, de igual manera, tenés que tratarla eh, como diferentes tipos de renta. Pero aquí hay una anomalía. Porque ¿quién me está diciendo de que una renta de actividad económica yo la voy a integrar como una renta del trabajo? Y que una renta de capital yo la voy a integrar como renta del trabajo. Eso no está en la ley. Entonces, pero bueno, pues ahí está el famoso aviso. Si lo quieren leer, es el 147 de diciembre de 2021. Ahí está, Integración de rentas del Trabajo. Ahora sí, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Es, es importante, yo, yo quiero compartir este ejercicio con ustedes. <coughs> quiero compartirlo. Vean, miren. Le voy a compartir acá en pantalla. Le voy a compartir acá en pantalla. Yo creo que es la misma pantalla. Esperen un segundo. Esperen un segundito. Vamos a poner. Este, este es una empresa ficticia. Oigan, por si existe una empresa del mismo nombre, ya saben que es, esto es una empresa creada de mi imaginación, que solamente la estamos utilizando para efectos didácticos. Esta empresa es una imaginación mía y yo le puse así porque, porque es, una, es un alimento que me gusta. Dice acá, vamos a ver, aquí está. Ok, este es, esta es una balanza de comprobación. Al 31 de diciembre del 2020, la empresa se llama El BAO S.A. Es un invento mío, no creo que exista una empresa que se llame El Bajo, pero bueno, pues Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de declarar? Lo primero que ustedes tienen que hacer es saber cómo está estructurado su contabilidad. Cómo están estructuradas las cuentas. Si ustedes no saben cómo están estructuradas las cuentas, van a tener problemas a la hora de declarar. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, el VAO dice que tiene activo y tiene todas esas cuentas, ¿Vean? Tiene pasivo y tiene todas esas cuentas. Tiene patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Ya? Pero si yo no sé cómo tengo estructurada mi, mi, mi estructura contable, no sé cómo tengo estructurado mi catálogo de cuentas, no, no sé identificar las cuentas, entonces no voy a poder hacer una correcta clasificación en los renglones de la declaración. Lo primerito es eso, saber clasificar las cuentas en, en la declaración. Ok, ahora vamos a ver, les voy a, les voy a presentar aquí la declaración del VAO. Les voy, les voy a presentar la declaración del VAO y espero no estar causando sentimientos de hambre. Ok, vamos a dejar de compartir. Y les voy a compartir ahora esta otra pantalla. A ver, aquí está. Les presento la declaración del VAO. Ahí está, vean. Ahí tenemos al VAO. Este VAO declaró el año 2020. Pero nosotros vamos a decir que le vamos a declarar ahorita el 21. Ya, ahí está el 21. Entonces, vean. De acuerdo al, a la balanza de comprobación que yo les presenté, yo puedo este, hacer una clasificación de las cuentas. Por ejemplo, dice que el BAO no tiene ni efectivo en calle de banco, ni cuentas por cobrar, no, no posee inventario, ni terreno, ni edificio, ni nada de eso. Pero el BAO sí tiene otros bienes mobiliarios, tiene eh, parque vehicular. Ojo con esto, porque estos activos mobiliarios me van a generar una depreciación tiene otros activos que no me generan depreciación, pero estos dos sí. Ok. Y tengo activos por 218 mil córdobas, tengo unas cuentas por par por 39 mil y tengo otros pasivos por 3 mil. Eso me suman pasivos por 43 mil córdobas y al final tengo un patrimonio que es resultado de restar el total activo menos el total pasivo. Este valor, señores. Lo, lo calcula la VED. La, la ok, dice que el Bao tuvo ingresos por, por servicios de Bao, pues, por 17,400. Eso con, no tuvo otros ingresos, eh, únicamente obtuvo eso, pero obtuvo, eh, o sea, para lograr obtener esa renta, el Bao incurrió en, en costos de venta. Ahí están, vean, ahí está clasificado el costo de venta. Pero también tengo gastos de venta. Probablemente <coughs> contrató una radio para publicidad. Vean, el bajo está ahí en el oriental. vengan a tomar su bajo. Entonces, eh, probablemente haya sido esos gastos de administración. Pueden estar ahí los salarios de, del personal de administración y otros otro gastos que sean de, de administración. Pero noten esto. Tengo, tengo un gasto de apreciación de 26 mil. Vamos a hacer la prueba. 26 mil entre mis activos depreciables, que son 201 mil y vamos a ver el porcentaje. Vean, mi porcentaje es de apenas mi porcentaje es de apenas un 12. A ver, vamos a ver. Es de apenas un 13%. No llego al 20%, ya ven. Entonces aquí no voy a tener problema. Es de un 12 Me, me va a dejar pasar la, la ventanilla. Ahí no voy a tener problema. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos un gasto por financiamiento. Gasto financiero. Tenemos gasto no deducible, 174 que si ustedes observan es el PMD. Ahí está. Ven dice que el VAO tuvo una pérdida de 51 mil Córdoba, entonces este VAO tributó en base al PMD, le aplicaron retenciones. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Contrataron al VAO una empresa y le aplicó retención. Al final se le genera un saldo a favor por mil quinientos Córdoba. Entonces, yo quería compartir eh, más o menos para que ustedes vayan eh, teniendo una eh, una idea sobre la declaración del IR anual que se familiaricen con ella. De hecho, eh, ustedes tienen que ubicar a su empresa en esa declaración del IR. Antes de irme, quiero compartir esto último, ya para no, no atrasarlos. Antes de irme, quiero compartir estos aspectos a considerar en la declaración del IR anual. Aspecto número uno: revisión de diferencias en la contabilidad de la empresa. Ya ustedes tienen que revisar de que a nivel interno contablemente todo coincide el ingreso que está en el auxiliar contable, el ingreso que está eh, en la balanza de comprobación, el ingreso que está en el estado de resultados, el ingreso que está en los libros contables. Segundo, tienen que comparar las cifras contabilizadas y las cifras a declarar. Entonces aquí hay un proceso hay un proceso porque ustedes tienen que hacer una clasificación de las cuentas de contabilidad y deben coincidir con la cifra a declarar. ¿Qué más? Tienen que determinar los ingresos, costos y gastos a declarar. ¿Por qué? Porque existen ingresos grabables, ingresos no grabables, existen costos de gastos deducibles y costos de gastos no deducibles. Entonces hay que determinar cuáles son los costos, cuáles son esos costos de gastos. Número cuatro, tienen que clasificar las cuentas contables en los renglones de la declaración del líder anual. Tienen que revisar las cifras que van a declarar. Entonces, y, y, y cuando les digo de revisar, ya es cuando ustedes ya las tienen declaradas. Que la fórmula del patrimonio, por así decirlo, un ejemplo, activo menos pasivo esté correctamente calculada y que la utilidad fiscal también de igual manera esté, esté bien calculada. ya y que el saldo a, a paro a favor también esté calculado, bien calculado. Y esto, miren, es importantísimo. Ustedes tienen que saber cómo está diseñado el, la ventanilla electrónica. Si ustedes no saben cuándo el sistema te va a bloquear, lo van a bloquear. Entonces tienen que saberlo. Y aquí está el ejemplo, miren, ya se lo había dado. En Nicaragua, el sistema informático no permite declarar si los gastos de depreciación superan el 20% de los activos. Entonces, ojo con eso. Número siete, por favor, no esperen hasta el último día para declarar, porque el último día cualquier cosa puede pasar, el sistema se saturó, el sistema se cayó, y eh, ya no puede declarar, entonces el día siguiente una multa segura. Por lo menos, presenten los cinco días antes, unos tres, cinco días antes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, lo que yo les puedo compartir. Yo creo que ya con, este, con estos tips, con estos consejos, yo creo que ustedes ya tienen una, una idea de cómo ustedes pueden presentar su declaración de líder anual. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta sobre la declaración de líder anual, bueno, me pueden contactar. Yo creo que ahí tienen mi contacto, ahí para, para poder localizarme. Mi correo es hcmconsultor@email.com y mi número de teléfono es 89587434 por si alguien desea que, que, que le apoye con la declaración de líder anual, entonces ustedes me pueden ahí llamar. Entonces yo creo que ahí don, eh, don Henry Araica, yo creo que no sé si habrá más preguntas. No he visto más preguntas, pero si sí desean que les comparta dice esos tic. Entonces, okay. este, eh, solo informarles, ¿verdad? Que se les va a dar el certificado a los que estuvieron presentes. Este va a ir firmado por Henry Castellón y eh, este servidor. Eh, entonces, los incentivamos a que juntos podemos hacer mucho y... Eh, un gremio unido hace eh, lo que estamos haciendo, ¿no? Un, un compartir de conocimiento eh, igual. Lo insto a que si tienen algún problema fiscal, eh, Henry les puede apoyar. Eh, hemos mandado también eh, la agenda que durante este mes de febrero vamos a estar desarrollando, es plenamente fiscal. Eh, solo un comercial, Henry. Eh, la semana que viene, eh, a la misma hora, va a estar eh, Lorente eh, dándonos siempre un reforzamiento sobre estos aspectos tributarios. Así que los incentivamos a que estén siguiendo las páginas y les va a llegar eh, la programación completa que tenemos. Después tenemos un tema bien interesante, que es el tema de la ONG. Y aquel maldicho de certificaciones, ¿verdad? Entonces, eso nos va a enriquecer muchísimo. Y eh, también tenemos un tema eh, sobre los impuestos municipales. Entonces, este mes va a estar lleno de capacitaciones. Nos instamos a que, eh, si tienen conocidos, eh, se unan a esta charla, eh, Vamos a tratar de ampliar y a difundirlas eh, y ahí está Henry compartiendo su número de celular y correo. Igual lo vamos a hacer llegar eh, Henry a los contactos. Eh, no sé si alguien más, doña Mayra, para despedirnos de esta larga jornada. sí Excelente. Don Henry siempre dispuesto a apoyar al MUC, ¿verdad? Que es una organización de hecho y precisamente lo que se busca es fortalecer las competencias de los contadores públicos de una forma gratuita para completar, complementar lo que el CCPN debiera estar retribuyendo a la membresía y de esta forma fortalecernos todos, pues, para brindar mejores servicios, fortalecer las capacidades y bueno engrandecer a Nicaragua y que todos estemos en sintonía. Gracias, Henry, por el aporte a la profesión y a este grupo interesado en fortalecer sus competencias. Un abrazo a mis colegas del MUC y a todo el, digamos, todo el esfuerzo realizado y esperamos pues que que el grupo asista, asista porque ese es el interés, el interés es que todos participemos y fortalezcamos nuestros conocimientos. Buenas noches y bendiciones a todos. Solo para cerrar, eh, decían que Nicaragua era el granero de Centroamérica, pero también de que Nicaragua era pionero en esta área, era quien encabezaba la contabilidad a nivel regional y queremos volver a ser llamados los pioneros en esta materia y ese es uno de los objetivos que tiene este movimiento. Eh, buenas noches, lo esperamos el próximo viernes y esperen su certificado. Si sí, va a cerrar, Juan Agustín, Juan, Juan Agustín está por ahí, si ¿Sí va a dar algunas palabras de cierre. Bien. Bueno, agradecerle por la capacitación al, al hermano colega Henry Castellón y a todo el grupo pues, que, está, que está apoyando este movimiento en la capacitación porque se hace necesaria, pues, como dice la Mayra, que se hace necesaria Pero para Mayra. dar mejor los conocimientos y no tener este, errores pues, al momento de hacer las declaraciones con la DEI. Así es. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Damos por cerrado, pues vamos a detener la grabación.